En agua, no, yo no, yo no sé de eso en verdad, porque a mí me están eh, me están ofreciendo, eh, en verdad yo salí preso te, hace, hace como 20 días de la victoria que salí. ¿Cuánto te están ofreciendo? Dice que son como 100 mil pesos, dice que, te están No, en verdad yo no sé porque yo no lo conozco ahí. Por, ¿Por teléfono? Por sí, por teléfono, teléfono, en Miguel Vargas. Sí, tiempo atrás, pero yo no estoy en eso. ¿Pero no. Por robo. no, por droga.